Nueva edición del Pasacalles de Carnaval en Papel, la revista con la historia de las agrupaciones, entrevistas a los personajes de la fiesta y firmas destacadas. En este segundo número reportajes sobre los inicios de Paco Alba a través de la fotografía, el mundo de los artesanos y del maquillaje, entrevista a Pepe Silva, el laureado comparsista sin antifaz, recuerda agrupaciones que marcaron una época como Capricho Andaluzo Nuestra Andalucía, La Cantera, el futuro que ya es presente, Carnaval igualitario, el día que la mujer tomó el falla y un especial sobre el concurso de coplas con más trascendencia de la historia. Todo ello y mucho más en 52 páginas a todo color. Infórmate dónde conseguir tu ejemplar en elpasacalles.es. Este año estrenamos venta online en nuestra tienda virtual, la revista de El Pasacalles, para coleccionistas y auténticos hartibles del carnaval.